Todos en este vídeo vamos a ver lo que es un circuito RL sin fuentes. Se llama así a un circuito que tiene una resistencia en serie con una bobina de inductancia L y que no tiene ninguna fuente de tensión. Pero voy a suponer que hay una corriente inicial. Para ello voy a colocar esta fuente de corriente que impone una corriente I0 a través de ambos elementos, ¿no? De la resistencia y de la bobina. En el instante inicial cerramos este interruptor. Esto lo que hace es cortocircuitar la fuente de corriente y es como si no estuviera. Lo que ocurre es que la corriente no puede desaparecer de golpe desde el valor I sub cero hasta cero de golpe, porque tenemos una bobina. Por lo tanto, la corriente que atraviesa ambos elementos en el instante inicial sigue siendo la corriente que nos daba la fuente de corriente. Pero en el momento en que el interruptor está cerrado, ya no hay ninguna fuente de, ni de tensión ni de corriente. Solo tenemos una resistencia y una bobina. Vamos a plantear las ecuaciones del circuito. Por un lado, la ley de Kirchhoff nos dice que la caída de tensión que hay en la bobina más la caída de tensión que hay en la resistencia debe ser igual a cero porque no hay ninguna fuente de tensión. Además, como ambos elementos se encuentran en serie, la corriente que pasa por la bobina es la misma que la corriente que pasa por la resistencia y por lo tanto no voy a distinguirlas con ningún subíndice. La voy a llamar directamente I. Entonces vamos a sustituir cada elemento. ¿Cuánto vale la tensión entre los bornes de la bobina? Pues por la ley de Faraday es la inductancia por la derivada de la intensidad respecto del tiempo mientras que la tensión que hay en la resistencia por la ley de Ohm es la intensidad por la resistencia, y esto es igual a cero. Y esta es la ecuación diferencial de primer orden que en este caso regula el comportamiento de este circuito. En este caso, la incógnita es la intensidad y tenemos una derivada temporal eh, respecto o sea una derivada de primer orden de la intensidad. Como siempre, llevo todo lo que depende de la intensidad a un lado del igual y todo lo que depende del tiempo al otro lado del igual. Y deshago estas derivadas mediante la aplicación de unas integrales definidas respecto del instante inicial T igual a cero, donde tengo una corriente inicial conocida I sub 0 y respecto del tiempo genérico T final, donde hay una corriente I en el circuito. Por lo tanto, aquí veis que me va a salir el neperiano de I entre I sub cero, y de esta manera, de esta agua en elevándolo todo e elevado a este número, de tal manera que la corriente eléctrica que atraviesa el circuito nos sale un valor inicial, que es precisamente el valor de la fuente de corriente, pero que va disminuyendo exponencialmente a cero. ¿Vale? Por lo tanto, el efecto de la bobina es que la corriente no puede caer de golpe a cero, sino que va cayendo suavemente. En este caso, la constante de tiempo es L partido por R, la inductancia entre la resistencia, que es el denominador de del de este, exponente de esta exponencial. Asimismo, si yo calculo, eh, recordar que L diferencial de I respecto del tiempo era V sub L, yo calculo, por lo tanto, la tensión entre las placas, perdón, si yo calculo la tensión entre el borne de entrada A y el borne de salida B de la bobina, resulta que nos sale menos I sub 0 por R por la exponencial igual que antes. Y ve que ahora sale un signo menos. ¿Por qué no sale un signo menos? Estoy calculando la tensión A respecto de B. Como me sale un signo menos, significa que esta bobina equivale a una pila donde el positivo está abajo y el negativo está arriba. Esa, ¿Por qué esto es así? Porque esta pila equivalente impondría una corriente que va hacia abajo, como efectivamente tenemos la corriente que va hacia abajo. Si yo mido la tensión en el punto A respecto del punto B, en ese orden A respecto a B sale, por lo tanto, negativo. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando tengo también un circuito de RL, una resistencia con una bobina en serie, pero ahora hay una fuente de tensión que también está en serie con ellos. Esta fuente de tensión es una pila normal y corriente de tensión V0 conocida. En el instante inicial cerramos el interruptor, de tal manera que la pila intentará que haya una corriente en el sentido del polo positivo hacia el polo negativo. Vamos a plantear entonces la ecuación. Por un lado... Tenemos ahora que la caída de tensión que se produce en la bobina más la caída de tensión que se produce en la resistencia debe ser igual al valor de la tensión de la pila. Ambos elementos siguen estando en serie, por lo tanto, la corriente que atraviesa la bobina y la de la resistencia son también iguales. y La llamo I. Sustituyendo ahora los valores, nos queda esta ecuación, donde ahora no es una ecuación homogénea, sino que hay un término V0. sub donde la corriente en el instante inicial, este es un dato diferente del de antes, esta corriente es C, porque inicialmente no había ninguna corriente. Entonces intentamos que todo lo que hay a la izquierda del igual dependa de la intensidad y todo lo que hay a la derecha del igual dependa del tiempo. Entonces me he saltado este paso... Aquí lo he conseguido, todo lo que tengo a la izquierda depende de la intensidad, todo lo que depende a la derecha, todo lo que está a la derecha depende del tiempo. Deshago estas derivadas aplicando integrales definidas entre los instantes 0 y t y respecto de la intensidad, la intensidad inicial que es 0 y el valor genérico i. De nuevo me va a quedar un logaritmo neperiano que lo deshago mediante una exponencial, por lo tanto la intensidad ahora tiene esta expresión. V sub 0 entre R, donde V sub 0 es la tensión de la pila, R es la resistencia que tenemos, y este corchete, 1 menos la exponencial, este corchete tiende a 1 a medida que va pasando el tiempo. Porque lo que va pasando es que el exponente, al ser negativo, eh, hace que la, exponente, la exponencial sea casi siempre o, o tienda a 0. De tal manera que si yo represento aquí la intensidad, el instante inicial es 0, pero va ascendiendo y tiende a este valor I sub 0. Este valor I sub 0, ¿cuál es? Es el valor que tendría la corriente si no estuviera la bobina, porque tendríamos simplemente la pila y la resistencia R. Tendríamos esta corriente I sub 0. Y por lo tanto, ese es el valor al que tiende la corriente a medida que vamos avanzando. Mientras que si yo aplico la derivada... ¿Vale? recordar V sub L era L por la derivada de I respecto del tiempo, me sale que la tensión entre los bornes de la bobina, el borne de entrada A respecto del borne de salida B, es este otro valor donde ahora eh, me sale V sub 0, el valor de la pila, por la misma exponencial, por lo tanto tiene la misma dependencia. Efectivamente, si yo simulo este circuito en Crocodile Clips, lo que vamos a hacer es colocar una fuente de corriente, que es este símbolo de aquí, que en este caso es una fuente de corriente de un miliamperio que fuerza una corriente de este valor en el sentido horario. ¿De acuerdo? Veis como efectivamente el amperímetro es de un miliamperio y la caída de tensión entre la eh, entrada y la salida de la bobina es cero porque no hay variación en la corriente. En el momento que yo cierre el interruptor, se va a producir, por un lado, una, un descenso exponencial de la corriente y un aumento eh, temporal de la tensión hasta que de nuevo tiende a cero. Por lo tanto, eh, ese sería el efecto que tiene el circuito RL cuando no hay fuentes. ¿vale? La corriente tiende a cero y en, con el tiempo también la tensión tiende a cero dentro de la bobina. En esta otra versión del circuito tenemos también una resistencia y una bobina, pero una, una fuente de tensión, una pila de 9 voltios. Ved cómo el efecto que tenemos, puesto que está el interruptor cerrado, es que no hay corriente eléctrica. Cuando yo cierre ese interruptor, la corriente va a tender al valor que habría si no estuviera la bobina, y a su vez la tensión entre los bornes de la bobina... Va a tender a cero. Cuando esta tensión sea cero, prácticamente cero, la corriente sería la que nos daría la ley de sin la bobina. Por lo tanto, la tensión de la pila 9 entre la resistencia de un K9 amperios. Por lo tanto, este es el efecto de un circuito RL con fuentes de tensión.